Señores, atención, Yerio y Flaco. Por favor, vamos. Tú haces un llamado a las autoridades, por favor. A las autoridades correspondientes. ¿Qué es lo que tiene que ver con la medio de comunicación? Ah, eso es. Eh, ¿cómo es, la, la, la, lo, no. es que estos que son tan vagos Porque ellos que sí. no están haciendo nada Oye, ¿Y Libre me? acceso a la info No, okay. no, eso es otra cosa La gente que regula los medios de comunicación Mira, la gente que regula los medios de comunicación Por favor, mírame aquí Atención, Atención. Regula en el Instagram Al presidente Danilo Medina Hay que tener que ver con eso Aguántalo. A uno que esté durmiendo, que sale a las 12 Cobrando 300 mil uh -huh. Por favor, hagan algo Con la mami Jordan. <risa> Pero Néstor, pero... Una mujer yo, a no No, si me dice algo positivo la mami Jorda, no voy a hablar más de esto. <risa> pero yo no puedo decir que claro, toda la mami no, de tú hablas de tiene. Ahora yo no puedo decir pues, tú vas a apoyar eso? Atención, doctora. ¿Qué fue lo que dijo? fue lo No, no, no, por si tú me dices que tú vas a apoyar eso. A Señores. Atención a la, a la doctora. Claro, porque si <risa> sí me viene a hablar ya, yo la voy a llamar la doctora. Si sí me viene <risa> a hablar ya de esa mujer. Señores, la mami Jorda se está pasando en las redes. El personaje, Dios me, no me le pongan más ahí. ¿Cómo que se llama? La mamillora, ¿El primario de ella? No, esa Udine. foto está bonita. Póngale una foto de, con la boca abierta, como Udine. ella suele estar. A, a Néstor. será un saludo a Udini. No, no, no no. Es sí. que no. no, no, no. No está Di bonita. Ella está bonita. ¿Cómo es que se llama en las redes sociales? Como yo no sé. El que... pariguayo con suerte. Pariguayo con suerte. <ríe> ¿Quién es ese? La, el el, el personaje de, de las redes, mm. conocida como la mamillora sigue provocando escándalos. En las redes sociales, al parecer está sin límite. No tiene quien le ponga una multa o la meta presa, no sé. A través de un live en su cuenta de Instagram, la mujer, a pesar de hablarle de ciertos, eh, a cientos de personas, sostiene una conversación con el pariguayo con suerte, que se presume ser su pareja. Y en que la misma, delante de todo el mundo, ella le pide que le haga sexo oral. ¿Te entiende? Donde la, la está viendo todo el mundo. Esa mujer se abre y le pide Ay, asesorar no ¿Eh? que ven. Entonces el tipo se niega porque el tipo parece que tiene un chin de vergüenza. Que lo, el problema de lo económico, nada más. Pero es un decente, Nacho. Ya, nacho, mensajería, eh. <risa> Señores, y esa mujer eh, ya, ya entró con fuerza. Entonces, no hay nadie en este país que le diga algo a esa mujer. ¿Qué? Que, que, que. Vamos a hablar con Zuckerberg, Zuckerberg. Gente así. Alguien tiene que hacer Zuckerberg. algo. Que, ¿Cómo tú controlas? que.? ¿El, ah, el, dueño pero dale un, el dueño de Instagram y Facebook. De, y da de WhatsApp. Y de WhatsApp. ¿Cómo a Man, su, ma, ma, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Ok, atención, Mark Zuckerberg. Atención, Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Zuckerberg. Bloqueenla. La que, que ni compre el teléfono más. Esa <ríe> o sinvergüenza, Dios mío, eh. <ríe> Y se puso ese sí. like que faltaba para llegar a un millón. <risa> porque ese otra también. Pero Dios la, mío, no me no, Dominicana, no le gusta esa vaina. Estuvo, estuvo muy mal. Todo lo que ella hace. Todo lo que esa mujer hace, una rastrería. Porque eh, eh, eh, a, a nuestro amigo respira su demás, lo apagan. <risa> y a la china, a la china, a la, y la y china. Y lo trancaron. No, a la, la china, a la china. Ya, china. ya respira su demás, le hablan y se manda. <risa> Y, ya, y tiene sus seguidores igualitos. Hasta China. lo están llamando de gobierno para hacer programas de, de, de, de que no consuman drogas. Y la China, la China también. La China, la China que se puso a hablar de, de, de Emily. De Emily, aparece. De, a, Ah, la, la, no, la, la japonesa. japonesa Y que de, de, de. Ay, y que ay, ay, ay En cero llegaron seguidores de ella Entonces La, sí, yo, era. Yo, era la yo de esa mujer La familia de ella que la aconseje o algo Es que ya, ese es el problema ella no Que tiene ella tiene acaba enemigo. la familia de la ella La familia ella. de ella está enemiga de ella Esa por tiene que estar ¿no? Porque <ríe> yo le voy a dar un palo donde quiera a ella Familia mía, sin vergüenza Entonces se puso un ruedo de zapatos ¿no? <ríe> ¿Un qué? Ay, Dios mío. Y chicleada. Ahorita ¿No fue, ser, ¿no? fue ser una candidata para, para la fuerza del pueblo. Liz? No, ¿y por qué de la fuerza del pueblo? Que la manden a Danilo para allá. Eh, a, acá. Eh, eh, a, a Gonzalo le gusta su influencia. Sí, también. claro. Eso. Y le paga. Porque miren, a Alexandra, ¿cuánto le paga con tantos jóvenes profesionales sin trabajo? Ya, ya tú, ella ya, está impresionante no, Atención fanático Y equipo de trabajo de Tanto Alexandra Tantos jóvenes profesionales Que a esa de joven Alexandra le pagan mil y pico de pesos Y no tan, está sin Alexandra. ser nada. Hacto, Solo por tener seguidores en Instagram Tantos jóvenes profesionales Que merecen un tener personal. un trabajo tiene un, tiene un odio personal esa niña acá 3, 2, atáquela Ese, ese coitecito <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Pégenselo a su comentario. Hey, hey. Ese corte pégalo ahí. Señores, no, pues, para terminar el la, contenido. Tu mami Yoda, mami Yoda. Mami Yoda. Que es un ejemplo. La... Corte este pedacito y No Mami, se tú decías que la otra era emprendedora. Ayer, mami Yoda es una emprendedora también. Ayúdenme. Pero la mami. mami Yoda vende vainas Por favor. De íntima. Y tiene edificios. Ayúdenme, no, oye, oye. Es oye. Pues así. Y es una sinvergüenza también. Ayúdenme a etiquetarla a ella en los comentarios. Cuando, ¿sabes? Cuando lo suban a 399.com. a decir ella. Hostia. Yo me fui a la trompa con ella. <risa> no, a las mujeres no se les da No, esto no. Reto, no Retrátate ya. Eso no, de体... Vela, de体, a ver, tú no vale la pena, mija. Pero te he hecho mami. a mami. Un saludo mami, a las más dura que entra en todas. A las mujeres quieren abusar de mí, que quieren volarme arriba. Ahí está mi madre. ¿Quién? Mi madre, la Mastura, Síguela en Instagram. <risa> es la puedes mucho. seguir. Es eso, y y Margarida hizo un Instagram. Oh, oh, Ay, ah, lo... ah, oye, mami, ¿quién no ve los comentarios tuyos? Lo pasa que mami. Eh, eh, no, yo la voy en Facebook, pero en Instagram. ¿no? Una enciclopedia <risa> que le escribe. No mami, so... sabe que, sabe que mami, ¿sabes eh, qué? ¿Sabes qué? Mami, da boche por Instagram. Arroba Magala más Porque mami da boche por Instagram. Por Facebook. Ah, entonces, Jerry, Mami se come mami. a todo el mundo, por Facebook. Ay, ay, ay. Tu Jerry, y tu mamá le dice que no saben escribir, que aprendan a escribir. Yo <risa> lo he <risa> leído. Oye, mamá no es fácil. Mami, eh, Jerry, el camarógrafo de aquí, es como camarón sonidita. Sí. No, mami, cama de todo. Fue allá y que tú no sabes que o sea total por eso. Ya no te vas a entrar. Ya, Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos la visita de nuestro amigo de Nacho noche. ¡Estrella! Ese artista me encanta. Ahí adelante. Tienes que poder presentarte. Hey.